Sí, yo me acuerdo que en el 2000 había música, mucha gente que escuchó. Yo a ver, me acuerdo de haber ido al weón y a la cagada con eso. Sí. Y estaba la weá ahí. Pues, yo también mira me contaba que seguía, seguía varios grupos. Bueno, amigos también que sí, iban a ver pues no, Es que también se mandó un poco la weá. Ya después eran puras sonoras, no sé cuánto. O Sabes la, la, cumbia, la cumbia universitaria, por pues, decirlo, la pachanguera, como que, como que fue un poquito el che de la, de sí, la de no, de independiente yo por ejemplo el grupo más malo que encuentro de todo ese movimiento es, eh, o sea, o sea, grupo es un hueón que tiene una era muy mala que voy a la botillería <risa> no sé Vaya más de 50 que como 20 grupos <risa> <risa> <risa> <Me risa> claro, a la vez eh, a la ya me siento que es como evolucionó evoluciono bien porque por ejemplo le la conmoción Claro, es muy buena la música de la banda sí, igual porque... bueno, ellos se agarran también de la claro, de la cumbia, pero de todos sonidos son, sonidos de hay raíces sí, sé. porque tenían sonidos propios o sea, o sea, tenían sonidos propios, y sí, porque... la música como gitana van mezclando, pero sacate ya este sonido, en este momento sí, bueno. es el sonido nacional y hay un rollo de creación claro, porque, porque la otra banda era como ay, tomemos la peineta, hagamos una no la sí, sí, y... sí, hay grupos muy malos sí a sí el otro grupo que también es bueno es eh, Juana Fé, me, yo Fe, si bien tiene canciones que son media, porque tengo Luquita, igual me pero su disco, <risa> igual, ellos tienen tres discos, pero los locos son mega, así como salsa, es sí, terrible. Pues sí, bueno, se no se vuelve, discos, Ay, yo, yo creo que tenía buena música. Yo estuve escuchando lo indie, que lo indie siempre está ligado como la música electrónica. Sí, por alguna así. razón, por alguna sí, no sé razón, le, rara la, la, lo, lo unen, está bastante bueno lo que escuché, lo que escuché por Spotify. Y, Ale, ¿Y ese es como Alex, como Danton, ¿Ah? Alex Danter, okay. ya, ese Dancer, ¿Eh? pero sé, ese ya es de los 2010, o sea, no es actual. Ese no, weón. pero ese hueón igual es como, para que, para que te hagáis una idea de lo que es la música... ¿Indie? Indie ese hueón, pues. ah. ese hueón está haciendo... ¿Y, y Lucho Jara? Va a sacar Lucho no, Ujara bueno. se quedó en los años 70. Este Lucho Ujara, cuando era bueno, ya no era, era malo. <ríe> ahí la Lucho Ujara, porque es como el eterno... Igual a sacar el tema, mañana igual causó furo. <ríe> Pero él tiene un estilo del año. De... Es que él igual es que a un público. Casa, eh, estirada, eh. Oye, miren, Hernández, mire, Hernández en Papú, ¿eh? dejó la cagada. ¿eh? No, no miren, Hernández en Latinoamérica, ¿eh? la patada. ¿Así fue? Sí, sí. Era en Colombia vendía, en México vendía, así. ¿Y no, sí. qué Lucho, Porque Lucho Jara es... Mira hay, hay, mira, hay un síndrome, hay, no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, me pasa también como con Fracaso, Denis ¿no? Rosenthal, que sí. se llama fracasar. Se llama... ¿Qué? Se llama ser mediocre. Soy no Trata de ser bueno, pero bueno. Claro, no... Que no, no. me pasa con Denis Rosenthal también, pero en menor medida, con, con Lucho Jara es mucho. Que, ¿Cuánto eres músico de verdad y cuánto eres músico? Porque tú decís que eres músico y ponís plata para hacer música y, y, y le pagáis a la, y vais a la tele y decís que eres músico y le pagáis a alguien para que te haga una canción. Y tú, ¿cachai? Lucho Jara esa weá, Es que, es que... Por eso que le da mal, pues. Puta, sí, porque... Claro, porque hay un bolón en que te nace la música y tú la escuchabas y querías hacer música y sentís como las vibraciones y te querías meter. Te hago una hueá. Pero Miguel igual se mandaba a hacer las canciones. Pero claro, sí, pero cuando las cantas le salen impecables y tiene una weá que nadie te discute. Que es, que es músico y es cantante, ¿cachai? Y llega a niveles increíbles. Sí, ¿cachai? es verdad. Luego entonces, que tiene una. Entonces, claro, tenéis que tener una habilidad. Pero a mí es como, como si yo fuera cuico y quisiera ser músico. Entonces voy y le, le hablo a mi papá y le digo: Mira, Canal 13, dame, dame un programa y yo voy a yo me hago músico. Por... <risa> <Sí. risa> y, y yo me no, hago no, músico. No, ¿ya? ya, vale. Hola, Y claro, por, ¿no? <risa> y, y, y, y pago al diario un suplemento para que diga que yo soy músico y le pago a un crítico. Pero ¿Tú, ¿tú eso, a ese nivel? ¿Tú sabes que a, es e, así? a ese nivel se mueve todo. ¿Pero tú sea? sabes que es así o es rollo tuyo? No, pues es así. Es así. No te pases a, a, a tu rabia. A mi rabia de los medios. No, pero yo no quiero tirar el currículum, pero igual he trabajado en, en, en grandes medios. Ah, y es así la eso Es o sea, el, así, pero no chelita, la misma, por favor. Sí. Eh, ¿Es, así? No, es así, pero ¿cómo explicarlo? Cómo así, pero no a todo nivel. No, no, a, no a todo el nivel, o todo lo que se maneja es así. Pero sí hay hay medios que donde tú pagas, o weas o, o como de favores, ¿cachai? Los canales de televisión están muy pendientes de lo que digan los diarios, increíblemente pendientes, ¿cachai? Muy decidor. Y los sí, diarios, diario blanco, claro. Yo ya no veo. Yo caché que la tele yo le doy 10 años. Sí, yo Le daba 10 años Hace 10 años pero... no, no, yo te digo 10 años Porque mi hija no pesca la tele ah, No, está horrible, está horrible No, no pesca No le interesa la tele no. La tele Para ella ve tele Y ella ve Puta, no sé bueno, eh, Los shorts de YouTube claro. Pero ver televisión No le acá, interesa acá. Está ni ahí con la web Y la programación No, no Entonces, imagínate lo loco Yo creo que yo Te digo 10 años Porque yo no sé de tele Pero yo veo Como veo a mi hija Veo la weá que están pasando y dije, no. ¿te no, no, no. me cagó, güey? Me pasé una, una experiencia ahora en Tongoy. ¿También? Pócito si tu canal de televisión. Sí, sí, sí. No, exactamente, exactamente, exactamente. está en, en, en Tongoy. Se o no, sea, no, no tenía televisión. No, tenía <risa> te... no, no, no, por favor, la llamita, la llamita ¿cachai? No la toque. No, no, no. no, no. Eh, que efectivamente, no tenía que ver, no tenía internet, entonces estaba la televisión chilena. Habían cuatro canales Ah, qué entretenido. 4K. Entonces dije, ya uno de los cuatro lo voy a ver. Te prometo por Dios no, que no, no, no. en los cuatro, en los cuatro, una mierda, ¿sí? de esa weá que me, que me desarma, ¿cachai? En una están los socios de la parrilla. Oh, Aquí ¿sí? estos tres sacos de weá con, con la Javiera Contador. Insoportable. Oh, a mí, oh. para mí está buen insoportable. Después cambiarla y estaba la carencita con el, el pinilla. Puta la weá. Después la cambié y no, ya no me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero de verdad, sí, en los cuatro canales no pude, no pude, no pude. Ya, y ahí esto, esto me pasa, esto me pasa. Y este es como mi reflexión. ¿Ya? Los buenos es que no saben hacer televisión. No, la, no saben hacer televisión. La única televisión que saben es poner a un famoso, que es un, el 98% de los famosos que hay en la televisión, es un juego culiado desconectadísimo de la realidad, no desconectado, desconectadísimo de la realidad es un hueón que no, ni uno ha tomado micro, ninguno, y el cual el 70% de los huevones son rubios y son rubios tenidos se habla mucho de, de que la televisión no quiero ocupar la palabra secuestrado pero está de, secuestrado está secuestrado <risa> porque sí no digo la palabra secuestrado y, y se me baja el, la inmediatamente no me toman en el serio pero sí es un nido es un nido de cuigo asqueroso asqueroso desde de, de, así de, de la desde de la médula los, weones, los los gerentes, los directivos, todos estos güeyes, son güeyes que no han tocado calle, vereda, asfalto, ya, ya, pero pero ese pero el problema, Eso fuera nada de, de arte es raya. El, <risa> ese es el problema que se traduce en que después del estallido y después de toda esta wea de la pandemia y toda la cuestión, siguen haciendo, siguen haciendo los programas que están ahora. No son propuestas nuevas, no, no hay nada para tratar de salvar la wea no es nada, sigue siendo Martincito Cárcamo entrevistando a la rancherita, cuidado, bueno, weón. La rancherita que no ha salido en 10 años. Hoy la rancherita viene <tose> para nada, ¿eh, bueno, bueno, pero no a mí no pagaba A la Karen como... Paola. Karen Paola que no. Bueno, ¿Cachai? Horrible, horrible. Y ya eso voy, porque vi socios de la Barrilla Y bueno, de verdad, son tres cuicos, culiada, bueno. Pero el pelo ruminó divertido y no es cuico, Pero ya que va tapar, Pero el Pedro Ruminó siempre quiso estar ahí. gracias ahora. Son tres juegos. Es, es como cuando nos vaya bien con... Pues todo nosotros todo. vamos a ir para allá. Si allá no, no, Perdón Jorge Zabaleta, no quería decir todo, eso, eh? te voy a decir... Te encuentres mejor actor del mundo, por este, favor. Pero ah, es eh, que lo esto es el que quiero decir. Socios de la Parrilla eran tres juegos de mierda, invitando a un cuarto juego de mierda, hablando, chupándose un pico entre ellos, de una manera muy...